Y en otro tema, Angel, Angel. Alexandra MVP, la ex de Mozart La, la Para, es. que ya tiene novio, Qué la modelo y expareja de Mozart La Para, Alexandra actún confesó que ya su corazón tiene un nuevo dueño. Aunque no dio nombre de su nueva pareja, Alexandra dijo que su novio reside fuera del país y que pronto dará el nombre de su nuevo amor. Eso es sonido. Vamos a escuchar a, a, a Alessandra. Ahí está. ¿Por qué como que a ti no te cae bien, Alessandra. ¿Por qué? Tú sabes que esta muchacha, Yo no sé. Alexandra. Yo no sé. ¿Sabes que esta muchacha, Alexandra, eh, le ha cogido ahora con, en los momentos que, que hay, por ejemplo, hay una oportunidad de algún, arti, de algún artista meterse, ya salir a, a decir cosas que a nosotros no nos interesa. ¿A quién le importa que, que Alessandra vaya a presentar a tu novio? Tiene que llame a la gente, que llame a la gente el programa. Pero a ver que, si a usted le interesa... Sí, pero que ya tiene su fan. Y, pero que, no lo, para, pero que no lo coja para ti porque ella tiene su fan. Ahí está, ahí o ella compra los seguidores. El problema es que tú vas okay. a comentarle a Alessandra al Instagram y ella se quilla, por eso. Tú le has comentado ah, que tú le has comentado y ya no te responde. No, es que esta eh. mujer no es un bobo, que, que eh, habiendo tanta cosa importante, de ella se seco, de, eh, eh, eh, entonces diga, ¿a ti te interesa? ¿Quién va a ser novio de Alessandra. No, Alexandra? No, porque yo soy una modelo, está en el medio. A mí no me interesa. Eh. Bueno, ella, ella, ella, ella es modelo, una empresaria. Y es linda. Y es bonita. Y habla muy bonito para mí. Sí, ella, ella es muy linda y todo, pero que veo que ella sí. es una oportunista. Ah, que pero, tú ¿Cómo? lo dices. Es una oportunista ella. Porque ella en los momentos, ella, ella era, espera los no, momentos no, no, es que ella es de la farándula. Para tumbar, para Es que ella es de la farándula. Es linda, ahora mírase. Sí, normal. Pero que escúchame, ella es de la farándula. ¿Tú quieres que ella no hable? ¿Pero a quién le interesa cómo se llama A su fanático, Alexandra? a su fanático. Bobo. La gente que nos llama, 809-725-0505, está bien que ella hable de su novio en público, ¿sí o no? Vamos a ver si ella o yo estamos equivocados porque ella tiene sus seguidores. No, espera, Ella tiene sus admiradores, tiene que entender que a ti no te guste una cosa. En Instagram, aquí en el país, es la número uno con más seguidores de las mujeres. Ah, pues te aquí, yo te equivocado. La número uno, uno. cinco millones. Por yo te equivocado. Ninguna pasa por policía. No vamos a buscarlo aquí a ver. No, Porque él, él dice que, que, no, que a la gente no le importa. Que no le importa, con 5 millones de seguidores, hermano. Y no es me, que no me le me importe, me... no es que no le importe. Es que ella, ella empieza a hablar de cosas como tan incoherentes, habiendo cosas más importantes de ella hablar, de videos en, en los que ella participa y ese tipo de cosas. Y, y, y, y el no, es que el novio, ¿a quién, a quién inter... a usted no. le importa? A usted le importa, ¿a el novio de Alessandra. ¿Usted le importa cómo se llama? ¿Y a usted? ¿Y a usted? ¿Y a usted? ¿Y a usted? A usted le importa. No diga la verdad, mano. Ma. No ¿Usted importa le importa a cómo se llama? ¿Eh? No, no le digo, El... importa ¿Y usted sí, le con... sí, a mí me interesa porque estamos en la falandra. 5 millones. No, botella, no. pero hay 5 millones. Enfócalo ahí, ve. Tiene una cinco botella. 5 millones de seguidores tiene la señorita. Entonces, una, es eh, una celebridad, lamentablemente. Velo ahí. ¿Pero una celebridad eh, de qué? Una modelo. Oye, una modelo. Adiós. Ella es una modelo y cara y cara, cara. solo no es que di que usted tiene que aceptar lo que no le guste hey cara pero re, recuerda que todo eso de lo que ella es detrás de eso está su ex pareja que pero nadie ha dicho que no que todo lo que y debería darle arriba. vergüenza que se le ha ido arriba en sonido lo que sea no, no, no, porque Moza ah. La para, no tiene eso. No, pero, ¿pero ten ¿en no qué igua... está ella? ¿eh? Moza La para, no es igual que ella. Ajá. No, no, porque ella es hembra y Moza La Parra es varón. Hay bueno, también presentadora de aquí que... Que quisieran tener la mitad de seguidores que Esa, tiene ella. Ya, es ya. una modelo. Ella no tiene culpa. Tú estás mal. Solamente, escucha, hubo una discoteca. Para que ella fuera, un jueves, no fin de semana. Un jueves, le dieron 300 mil. ¿Para que ella más fuera? La maíz en en un VIP mil le dieron. Y el tipo amigo mío, ¿quién lo dio? ¡Ah! mil. No, no, no sirve para nada. ¿No, no es de nada entonces? ¿Y le, ¿Y le pagan? No, está bien. ya Sí, porque ella ¿Eh? se está buscando ahora su cuarto. Ah, cual, ah que es una modelo. Estamos hablando de, de, de aquí. Ah, eh, habiendo tantas cosas de, de lo que ella puede hablar. Que a ti no te gusta. ¿a es una cosa. Le es una cosa. Pero eh, hay no, fanáticos. Tiene fanático ella. Tiene muchos fanáticos. Eh, mira, eh, Mozart. Eh, un buen la, a mí no me gusta la Chiquibombón. A mí tampoco. ¡Oh, buena, buena! A mí no me gusta y yo no la sigo. Yo no la sigo a ¿Te gusta a ti, Chiqui Bombón? No. ¡Oh, buenas, buenas! No no son me gente nota. que no son gente que. Pero tienen, hay que dejarlo fluir. Hay que dejarlo fluir. Pero son personajes. No, están pegados. A mí no me quita el sueño. ¿De qué, Chiqui Bombón? ¿Se cayó? No. no imagínate aquí hay muchas aquí hay muchas cosas que yo no me hago de bien. eso porque no me interesa no le veo sentido no le veo sentido hay mucha gente que, que wow. tú la ves eh, eh, eh, tú me entiendes que no mira, tiene mí, ningún talento mira a mí porque la, conse la consecuencia de eso es una rubia del toque no, no, de no. queda que no tiene ningún talento Ah, no, ahí sí no tú ahí ah, sí, no, ahí hay acuerdo, eso ahí tú me acuerdo, entiendes de ¿eh? estoy de acuerdo con él ahí pero esta esta, esta toda la oh. foto que yo veo esta muchacha es exhibiendo su ropa ella tiene tiendas de vender ropa y cada foto que yo veo es si viendo ropa, entonces ella está trabajando. Alessandra Vivi está trabajando. Pero ella estuvo en Estados Unidos, bueno, está en estos días. Y hay como tres tiendas, como dicen, como tres tiendas haciendo competencia con ella para que, y pagándole en dólares para que ella reciba su ropa, mi hermano. Y joyería, oye, de la más cara en Estados Unidos. Mira, ella, ella, eso que ella tiene puesto ahí, Ajá, mira eso. eso lo vende ella. ¿Entiende? Entonces una empresaria, aparte de qué modelo, de su ropa. Eso es lo que hay que enfocarse. Sí. Y muy sexy que ah, <ríe> ah, Ahora sí. Es <ríe> ah. más, una cosa. Ahora sí. mismo, ahora mismo, ella es más figura que Mozart. Sí, es más o sea, Mozart. se ha dejado quitar ese... ese, ah, ese que se ese ha trozo. confiado, se confió el poeta. ¿Eh? ¿Quién estaba más pegado que el poeta? Se confió y viene y lo arropan y se olvidan de él. El poeta puede llegar ahí y los camarones consiguen igualito. Que yo verdad? dije, y ustedes tiran eso bueno. para ¿Es que yo digo, eh? No, no. Felito, pero tú cuando Neto está hablando, bajeme con... uh. de aquí. <risa> <risa> ah, Tiene el público que se eh? ¿Eh? ríe. <risa> cuando Neto está hablando, bajarme mi poeta. No, con... es así. Ajá, mira, que... Tú pusiste un ejemplo ahí. Ahora el mito llega aquí el poeta. Y llega Alessandra, aunque no, no, aunque no sea de estas mujeres, la miran más Alessandra que mismo poeta. Sí. ¿Tú me entiendes? Y a Mosa, y a Mosa. No. no, no, men, usted es un androide, a usted, na, usted nada lo, lo sorprende. Sí, no, no, no, No, no un, un androide, no, así, no, no, nada lo sorprende. Oiga, oiga, oiga, ya ando el momento. Estamos hablando de una claro. belleza, si no me hables tú de... Entonces, de el, el talento, espérate, el talento de Alessandro entonces es linda. El talento de ella es el modelo. Que le quede bien la ropa. Modelo. Modelar. Todo le pegas a niña. ¿Me entiendes? <risa> entiendes? En ¿En la modelar? cara parece un robo. Modelar. <risa> ¿Tú entiendes? ¿Eso es un, un talento? Modelo? Modelar, una modelo. ¿Eso ¿Le un pagan? Un trabajo, ok. Ah, está bien. Eh, Ana Carolina, ¿qué? Ana Carolina. Bachate. Ana Carolina, presentadora de televisión también. Ana. ¿En cuál canal está ella? Yo no le, yo le he visto presentar. ¿Mm? ¿En cuál canal? Ahora ¿Eh? no. ¿En el canal de la Mota. Ella, ella, ella, pre, ella, Puerto ah, Rico? Ella era, ella era presentadora, aunque no esté ahora. ¿Y por qué no ha durado? Eh? Dos días, tres la ponen y no y sé, nos lo vemos. Tú ves, no sé. No sé. ¿Por qué Alessandra no la pone? Extranjera ¿no? es el léxico de ella, no es bueno. El español de ella. Pero es Alessandra Mpipí. Sí, Alessandra es la modelo. Pero tampoco le interesa ella. Eso. Ella le entrevista y ella española. español. Sí, sí. hijo, escúchame. Ella se busca <ríe> ¿Qué problema en un este día. Los que es? no se buscan tres presentadores. El problema Ay, es no quiere aceptar. Di yo acepto que ella es modelo. Es no, no, pero eso está aceptable, está claro. bien. Ella es modelo de influencer, ok. Claro. Pero a quién le interesa el, no el nombre a del novio. A los 5 millones, millones de gente que la sigue. Es no, a los, yo la sigo y a mí no a los, me interesa. ¡Ah! Pero tú te estás contradiciendo. No, estoy diciendo... Ya, que no, no, ya. Hay un porciento. <risa> ah, yo espérate. la sigo, pero a mí no me interesa. La está siguiendo el hombre. Yo la sigo, pero a mí no me interesa. Ah... Yo soy parte de los cinco millones. Yo sigo muchas, yo sigo, yo sigo muchas modelos porque no, no, no le encuentro que, que tienen sentido, pero se ven bien y la sigo porque, nah, se, ven bien. porque se ven bien. Se ven nah. bien. Atención Camila. Eh, la, no. no, pero no las sigue. O sea, no, no, no. no, no, no a, sigo. a mí hay cosas que no me gustan de foques. Yo no lo sigo. Yo tampoco. ¿Entiendes? Yo los dejé seguir. Pues yo digo. lo dejé de seguir. Es una cosa mía personal, tú ves yo no lo sigo, no le quito el mérito de que él maduro pero a mí no me quita el sueño y ya, yo dejé de seguirlo punto, él no, me él no, no le afecta a él, ni me afecta a mí ¿tú entiendes? eso es así, porque si a usted no le gusta, en el canal de televisión usted está viendo las películas, y si no le gusta, que usted hace? lo cambia, lo cambia. entonces que hay gente que no sabe hacer eso se mortifican ellos mismos, bueno qué que es esto y lo siguen Alessandra no tiene ningún talento, tú dijiste, y la sigue. No tiene ningún, tiene ningún ¿Por, talento. ¿Por qué la sigue? De flow, eh? Yo ni no sé ni cómo a gente a ti le dicen que influyen, que ¿Y por, ¿Tú sabes por qué dicen influencia? Porque hay jóvenes, hay niñas que quieren ser como ella, modelos, que se van bien. ¿Entiendes? Eso es influir en la juventud. ¿Eh? Sí, pero que eso tiene que ver con lo que Eso los así también, Neto Flow. Nah, si no es eso, ¿Eh? Eso es así, men. Alessandra lo quisita, que las niñas mañana si quieran operar y así se hizo todo. Y la Para sigue, poderse verse oye, bien. Y la sigue, eso es influencia. ¿Eh? Eso no, es influencia. Vestí bien. No, no, no, no, no vestí bien, no. Eh. no Mira donde yo te hablé de eso. esa cadera. Ponme la foto que no, estaba no, no, ahí donde yo hablé de eso. esa cadera. Y no esa no me hable de eso. Ha hecho a esa maquinaria. Yo genito. quiero ser una modelo. A ella la ha invitado a pasarela. su mamá. Entonces, en eso que ella influye, en que las chamaquitas se quieran operar, no, eso para es así? no, eso es moda. Como es, no, no, y ella, y lo usted, que ella viste es tijera moda, que es moda, es moda. Eso no es un delito, te operas, no es un delito, pero tú me estás diciendo claro. que influye. entonces ah, Influye, influye en la nueva generación de niñas claro, que mañana claro. se quieren operar, no, porque no, no, no, no, no, no se sienten bien con su físico. ¿Quiere? No, no, no, quieren ser modelo. Ellos hay jóvenes, ellos hay jóvenes que quieren ser como ella, modelo. No eh, sa salir en, en Stan... Eh, ¿Cómo está? Stan Quare Stan Modelando Ropa bonita ¿Cuánto vende Alessandra mensual En su tienda? Pero dile a él eh. que, que te mencione una en Dominicana Que se ha ganado un premio Por Instagram Como la foto de más like Dime una Solamente ella Muchacho no, no, Increíble no, Esto es increíble Con 25 millones de likes una foto, oye, 25 no, no, Ro, millones de no, likes No, ella tiene, no, igual que Rochi que tiene eh, 200 centros de internet, vea No, no, men, usted está pasado hay que darse la que la tiene